Eh, yo me llamo Delia Belina López López y vengo de la comunidad de San Felipe de Jesús, pueblo viejo. Y pues les voy a relatar un poquito de una historia que me contaron. Y el título de esta historia es Un pacto con el diablo y la historia comienza así. Era una pareja de recién casados y pues más sin en cambio la mujer no podía tener hijos y... Esa pareja deseaba eh, tener hijos, formar una familia, y pues no podían. Eh, un día el señor salió a caminar y mientras iba caminando eh, se acordó de que le contaron una historia que existía un hombre, al que le llamaban el diablo, que era, estaba vestido de, de charro, que concedía deseos, pero a cambio de algo. Eh, al señor no le importó y buscó ese lugar, encontró una casa vieja entre unas piedras que cruzó el río, pasó por un camino hasta llegar a ese lugar. Eh, al entrar a esa casa, eh, se encontró ahí con el diablo y pues le dijo que eh, se había casado y que quería tener este, un hijo, pero su esposa pues no, más no podía. Y el diablo pues le dijo que sí, que sí se lo iba a a conceder, pero a cambio de algo, y pues el señor aceptó y le dijo que cuál era el trato, y este, pues le dijo el diablo que cuando su hijo cumpliera la mayoría de edad, los 18 años, se lo entregaría, y el señor aceptó, y pues se salió de ahí, y muy feliz, se fue a su casa, al llegar a su casa le contó a su esposa que se encontró con el diablo, y que ahora sí podían tener un hijo, pero que con la condición de que se lo entregarían al cumplir los 18 años. Y pues hicieron lo que tenían que hacer y ya nació el hijo. Sí. El niño cumplió la mayoría de edad, que pues eran los 18 años, y pues estaban esperando el momento a que llegara el diablo. Eh, al llegar el diablo, pues dijo, ya vine por, el, por tu hijo, eh, por el trato que hicimos. Y pues el señor le dijo, sí, sí te lo vas a llevar, pero si adivinas el nombre de, de mi hijo, sí te lo voy a dar. Y pues... El diablo, como pensó que era muy fácil, aceptó y dijo, ah, sí, esto está muy fácil. Y pues empezó a adivinar, empezó con la primera letra del abecedario, la A, se fue con la B y no, no la encontraba, siguió con las demás letras del abecedario y nunca podía encontrar el nombre. Le estaban diciendo que si se rendía, el diablo dijo que, que, no, que no, que no se rendía porque estaba muy fácil. Después siguió adivinando Siguió adivinando y se rindió y dijo, está bien, ya díganme, pero la pareja o el señor le dijo, sí, sí te voy a decir, pero si juras que ya no te lo vas a llevar y el diablo aceptó, dijo, pues sí, si ya no me queda de otra, pues acepto ya, ya, ya no hay para que me lo, ya no es para que me lo lleve y pues le dijeron que el niño se llamaba Gelipe. Pues así acaba esta historia.